Hola, muy buenos días desde acá, desde Ginebra, desde Suiza. Eh, mi nombre es Arturo Sánchez y les estaré hablando sobre la organización CEVALLE, eh, que es básicamente un grupo de científicos que nos hemos dado la tarea de, de diseminar conocimiento científico. Pero para llegar a ese punto les voy a dar un pequeño paseo, primero, muy brevemente, sobre quién soy. La idea es que um, tratemos de ver ese detalle junto con las labores que hago, más que otra cosa. Eh, sobre las instituciones con las que trabajamos y finalmente las cosas que hacemos y seguiremos haciendo durante los siguientes años, obviamente, ¿no? Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por, por la atención, por el tiempo, eh, incluso sabiendo que yo no, no estoy allí con ustedes hoy en vivo, pero con muchas, muchas ganas he preparado esta, esta presentación para ustedes. Entonces, eh, como les dije, mi nombre es Arturo, eh, soy de San Cristóbal de Venezuela y aquí hay algunas redes sociales donde me pueden seguir si así lo desean, eh, o comunicarse conmigo para cualquier cosa, encantado de recibir su, sus mensajes sus preguntas, colaboraciones incluso críticas, y críticas si así lo fuese, después obviamente de, de haber visto esta presentación, ¿por qué no? entonces eh, ya quizás lo he mencionado pero yo tengo varias sensaciones profesional eh, mi trabajo actual es básicamente con tres eh, ligado a tres instituciones distintas en Italia, esta es la Universidad de Udine, en, en Udine en Trieste, el ICTP, que en realidad es una institución de las Naciones Unidas, y en español significa eh, el Centro Internacional para la Física Teórica, o el International Center for Theoretical Physics, y queda también en Trieste, y el Instituto Nacional de Física Nuclear, con sus pues, siglas en italiano. Básicamente, desenvuelvo mis actividades en el experimento ATLAS, y ya hablaré un poquito sobre ello, eh, en el CERN que también, también se lo mencioné un poco. El CERN es una institución europea eh, y en español significa el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, aunque es un, nube, un nombre más bien histórico, ¿no? porque lo que hacemos allí es física de partículas. Al mismo tiempo, pues, eh, de una u otra manera, estuve asociado como, como profesor a la Universidad de los Andes, en Mérida, en Venezuela, y a la Universidad Central de Venezuela, allí en, en Caracas. O sea, yo sé que no está en Caracas, pero allí quiero decir en Venezuela. Eh, y también cofundador y co coordinador tanto de Cevalle 2B como de Creative Commons en, en el país. Entonces les voy a dar un paseo, insisto, por los últimos 16 años muy rápido acerca de, lo, de los estudios y, la, y, la, y las competencias que he tenido la oportunidad de, de ejercer. Eh, disculpen también porque muchas de las láminas eh, que les voy a presentar están en inglés. Igualmente también les voy a decir que las, las láminas, las slides, las láminas están en internet, este link se, lo, se los he dejado a los, a los organizadores, pero también está en el video y lo pueden leer. Las pueden, insisto, revisar de nuevo, eh, ir a los links que, que he dejado allí. Así que, por favor, si algo les interesa, no duden en regresar a las slides la y, y de sencillamente seguir las la referencias. Ah, hay unas muy bonitas y, y, y espero que, que les sean de llamen la curiosidad. También, insisto, me quiero disculpar porque varias de las slides están en inglés. Eh, Toma bastante tiempo traducir esto y al mismo tiempo, eh, digamos, una excusa quizás tonta y me disculpo por ello, pero al mismo tiempo quiero que vean que de hecho este trabajo, esta historia, este esfuerzos los hemos comunicado también en muchas otras conferencias a nivel mundial y nos enorgullece bastante. De allí también que, que el lenguaje sea, sea este, que hemos usado. Entonces, eh, respecto a mí, como les decía, bastante rápido, yo estudio en, estudié en Mérida, en la Universidad de los Andes, Física, desde, el 2000, desde septiembre de 2003, y también cien, eh, Ingeniería de Sistemas, como le llaman allá, o ciencia de la Computación. Eh, ambos en la Universidad de los Andes, ambos en mi, en mi facultad, digámoslo así, eh, en la hechicera, un eh, lugar bastante hermoso en, en, en Mérida. Eh, luego de eso, oh, y, y durante eso también, yo estuve eh, en París haciendo una especie de, de pasantía, llamémoslo así, en, aunque fue bastante larga, entre mayo de 2008 y febrero de 2009 perdón, eh, trabajando sobre todo con, con datos simulados de ATLAS en entonces y, y bueno, ya les insisto, ya les hablaré un poco más acerca de ello eh, de hecho yo volví a Venezuela, ya se los voy a mostrar pero en términos de estudios hice mi PhD en física buscando el famoso Higgs eh, como muchos otros lo hicimos, lo hicieron en la Universidad de Nápoles, esto es en, en Federico II en Italia eh, en términos de, de, tra de, de, mis, sí, de mi trabajo, digámoslo así, eh, empezaba muy temprano en la universidad dando clases eh, como asistente de laboratorio para, para las carreras de ingeniería y de física, lo cual me gustaba muchísimo, recuerdo aún. Eh, luego, eh, al volver de París, concurso para ser profesor y soy profesor de matemáticas en la Facultad de Ingeniería, en la misma Facultad de Ingeniería donde era profesor, era estudiante eh, y también daba clases de matemáticas para los lo, las personas que, que estudian para ser profesores para ser educadores eh, poco después de eso me invitan a trabajar en el CERN por, por unos meses y es la primera vez que, digamos no la primera vez que voy al CERN, pero la primera vez que trabajo dentro de, del laboratorio eh, durante mi PhD durante mi doctorado, también trabajé eh, gracias a un acuerdo entre el IANFN y el CERN, pasé un año entero en el CERN trabajando en diversas cosas, que a ver sobre todo con técnicas de la computación eh, computación científica eh, para luego pasar a ser un postdoc o sea, tomo mi doctorado y paso a ser un postdoc en la universidad de Nápoles, continuo con ellos pero viviendo en el CERN. termino con ellos hace ya tres años y comienzo a ser um, parte del equipo de los sistemas de administración de, del sistema de adquisición de datos de Atlas. ya les voy a mostrar un video para que vean cómo luce eh, así que no se preocupen y bueno, asociado a distintas universidades como les digo, a la universidad de Udine, el ICTP, el INFN y, y el CERN mismo con los que soy abogado también manejo eh, proyectos de datos públicos de Atlas. Atlas es un experimento enorme y uno de los proyectos que tiene, sobre todo en, en Outreach, en educación, es generar datos que después eh, puedan ser utilizados para enseñar. Que eso es parte del mismo proceso que les voy a mostrar con Ceballo. Entonces, rápidamente, ¿qué es el CERN? Bueno, el CERN es un laboratorio, es un laboratorio de investigación, el laboratorio de investigación de física de partículas más grande del mundo. Uno de los experimentos más conocidos que tiene, porque que tiene muchos, es el famoso LHC, o Large Hadron Collider, que significa eh, Gran Colisionador de Hadrones. Es un acelerador de partículas y tiene como misión fundamental conseguir los componentes últimos, los componentes fundamentales de, del universo. También les voy a mostrar un poquito sobre qué trata. Pero bueno, dentro del LHC hay varios experimentos y lo voy a mencionar varias veces y por eso quiero mostrarse. Uh, eh, yo trabajo para la colaboración ATLAS, y aquí también empiezo a dejar el link ya les dejé un link atrás del server y aquí está ATLAS si quieren leer un poquito sobre ello, y una página bastante didáctica. Eh, pero básicamente el experimento ATLAS, así como todos los experimentos que están allí, tienen, eh, es, obviamente su fundamentación es el hacer ciencia, el buscar, eh, el tratar de descubrir cosas nuevas. Pero una de las cosas que me compete, sobre todo en mi caso, es el hacer outreach. Outreach es un término que significa básicamente divulgación. Divulgación que va desde los más chicos todo el camino a estudiantes de bachillerato, a estudiantes universitarios, a estudiantes de doctorado que quizás quieran comenzar a trabajar en del experimento, por ejemplo. Entonces, esa misión no es solamente desde el punto de vista, digamos, eh, altruista, ¿no? de, de querer dar a conocer la, la, las cosas que nosotros hacemos, sino también un asunto de supervivencia para los experimentos mismos. Para darles una idea, este experimento se diseñó hace 25 años. Okay, era un niño cuando el experimento Atlas se, se empezó a idear mientras que está pautado que dura hasta el 2034 es decir una persona puede vivir o puede digamos gastarse toda su carrera profesional eh, en un solo de estos experimentos pero usualmente no es el caso lo que pasa es que la gente se muda se mueve migra a otro experimento o consigue trabajo en otro tipo de industria y para que un experimento que dure 50 60 años tenga esa vida, tiene que asegurarse recursos humanos calificados para que puedan mantenerlo, sí Para allí también es importante que nosotros sepamos a transmitir ese mensaje sobre la importancia de esta ciencia, sobre la importancia de, de estudiar carreras de física fundamental, por ejemplo, porque eh, no solamente desde el punto de vista científico, sino más desde el punto de vista del mercado laboral, esta clase de experimentos que suena muy exótico, están, eh, digamos, tienen personas por ejemplo, Atlas tiene 5.000 personas trabajando dentro del experimento. Nosotros otros tienen 4.000, otros tienen mil. Es decir, el LHC por sí solo genera trabajo a algo así como 15.000, 20.000 personas. Entonces también es muy importante verlo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ¿dónde queda Atlas? Bueno, Atlas queda allá, y el ser queda allá arriba eh, en, en la frontera entre Francia y Suiza, aquí donde estoy ahora. Pero bueno, el mundo es muy grande mucho más grande. De hecho, me gusta mucho este mapa, porque este mapa es un poco distinto a aquel, bastante distinto a aquel que nos enseñan en, el, en la escuela, pero eh, te da una visión mucho mejor de las áreas reales de los países, ¿no? Se te pone a ver que, de hecho, Europa es mucho más chico de lo que eh, el mapa en, en tradicional lo, lo muestra. Pero, ¿qué vengo con esto? Bueno, a que una colaboración tan grande tiene miembros en todo el mundo. Atlas tiene miembros, universidades, miembros en, en 200 lugares distintos del mundo, ¿sí? y por ello es importante que estos tipos de colaboraciones generen metodologías, generen modos de colaborar entre ellos y de hecho no todos estamos aquí en el SER, muy pocos de nosotros están en el SER mientras que los demás trabajan desde su propio país, ya sea Taiwán, ya sea eh, China, ya sea Estados Unidos, Brasil, eh, Colombia incluso, ¿okay? sino una vez dado este tipo de cosas las colaboraciones científicas deben generar modos de producir conocimiento y modos de hacer que la gente trabaje, sin importar mucho su condición sobre socioeconómica quiero decir, hay universidades por ejemplo en, en el Reino Unido que, que tienen la fortuna de tener recursos económicos para tener instalaciones científicas de vanguardia mientras que quizás aquellos eh, en Buenos Aires no presentan las mismas, mismas facilidad, pero aún así argentinos trabajan hombro a hombro con eh, personas de Inglaterra en el mismo tipo de análisis de datos, entonces para que eso ocurra necesitamos crear tecnología libre, tecnología que acceso abierto que todos podamos utilizar. Y no solamente las investigaciones, sino además todos los demás. Y Quiero decir, mucho del conocimiento que se genera en este tipo de investigaciones científicas se usan después en otras industrias, en otras investigaciones e incluso eh, para generar recursos, es decir, personas, como se llaman nosotros, naturales o compañías que después aprovechan estos conocimientos y generan productos que pueden después pues, convertirse eh, en, en una industria por sí misma. Okay. entonces aquí les voy a mostrar un pequeño video este video también está en internet de hecho en, va, va leído directamente de YouTube, lo invito a que lo, si quieren lo vean de nuevo, pero les va a dar una idea de cómo es la toma de datos dentro del de, LHC. les voy a nombrar un poquito dónde, qué, qué pieza trabajo yo la mayoría de mi tiempo y, y darles una idea de la envergadura de este experimento, ok entonces, eh, esto tiene su propio audio yo lo voy a, a cancelar para eh, no tiene narración, pero tiene su propio audio eh, yo igual les voy a... Si te se, los quiero, se los quiero mostrar. Como les dije, el CERN queda... Eh, vamos a cerrar esto, porque no les estoy vendiendo nada, ¿verdad? Eh, queda entre la, eh, en la frontera entre Francia y Suiza. ¿okay? Eh, el experimento, en este particular, el acelerador de partículas queda bajo tierra, dependiendo de, digamos, del nivel, eh, estará entre, 75, como dice aquí, entre 50 y 175 metros bajo tierra. ¿okay? Atlas particularmente queda algo así como 100 metros bajo tierra. Entonces, el acelerador tiene 27 kilómetros de circunferencia. Es un lugar, digamos, un, un equipamiento bastante, bastante grande. Pueden meter una ciudad entera dentro de ese círculo. Y hay varios experimentos, pero están los cuatro más grandes. Que se llaman ATLAS, L CMS, lhcb y ALICE. ¿Ok? Lo que se hace aquí, lo voy a parar un segundo. Déjenme, quizás, retroceder un par de segundos aquí. Es que se aceleran partículas, en este caso protones y también núcleos de plomo, pero bueno quedémonos con, la, con, los, con los protones, ellos sencillamente estos tubos, visto desde adentro, visto desde cerca, mejor dicho, ellos son dos tubos, uno que lleva un, un rayo de protones por un lado y otro en sentido contrario. Esos aceleradores son así de grandes porque la velocidad a la que viajan depende también de la geometría. ¿okay? Lo importante de esto es que esa, esos anillos hacen que estas partículas vayan muy muy rápido. Ahí lo dice, al 99 un por ciento de la velocidad de la luz estas partículas chocan dentro del detector, y ya lo vamos a ver Ups, un segundo entonces, ellas van a través del, del tubo cuando están en el medio de uno de estos detectores, ya vamos a ver ATLAS en este caso ok, los científicos lo que hacen es hacerlas coincidir ¿okay? ellas coinciden, chocan a una gran energía y lo que estamos viendo nosotros aquí no es más que una de las expresiones más dramáticas, pero al mismo tiempo, al menos desde el punto de vista hermosa, que hay de, lo que se, de la famosa ecuación de Einstein E igual a dmc al cuadrado. ¿Qué está sucediendo? Cuando estas partículas vuelan una contra la otra, que es lo que sucede justo en este instante, ¿okay? estas partículas son, eh, son masa, ¿sí? tienen su masa, son masa, llamémoslo así, eh, llamémoslo así porque es así. <risa> y llevan una cantidad de energía enorme enorme dada por esa, por esa velocidad que se les ha impreso cuando ellas chocan ellas se convierten en energía ¿okay? y la esperanza de los físicos digamos, la, obviamente siguiendo las leyes de la física que ellos conocen es que esa energía que, se, que hay por, eso, por un instante muy corto de tiempo se vuelva a convertir otra vez en materia pero en este caso en otras partículas nuevas ¿okay? mucho más pesadas de allí lo importante de que, sean, eh, de que estas partículas vayan muy rápido para que los productos de después de de la conversión materia-energía-materia, materia, esa nueva materia se llama partículas nuevas, partículas exóticas, partículas que no hayamos visto antes. ¿Ok? Um, ya comenté este error varias veces, pero lo voy a hacer así para que se quede en vivo. <ríe> Como si se sido en vivo, mejor dicho. Entonces, lo que sucede acá es que una vez que estas partículas chocan, el detector es de hecho como una gran cámara. Tiene varios millones, de, cientos de millones de sensores que lo que hacen es trazar la posición de las partículas, la energía que llevan, la carga que llevan, ¿ok? Lo importante es que es una cantidad de datos enorme, enorme, monumental, uno de los pocos lugares en el mundo en el que sucede una producción de data tan grande como, como esta, eh, sobre todo desde el punto de vista científico, ¿ok? El detector es capaz de decidir ya qué data va a recolectar y qué no, pero bueno, eso lo dejamos para después, si quieren me lo preguntan, eh, a través del Instagram, por ejemplo. Pero lo, que, lo importante es que estos datos viajan a través de diversas computadoras, ¿ok? Y este es parte de mi trabajo, el asegurarme de que estas computadoras que están aquí, que en este, en este, digamos, en esta animación, él lo pone como varias decenas de miles de computadoras, que lo que van a hacer es correr software que los físicos han escrito para poder discernir si un evento vale la pena o no, básicamente. ¿no? Entonces ellos ellos corren muy rápido, velocidades bastante, bastante enormes, son eh, son bastantes computadoras, ¿ok? Una vez que esas computadoras deciden qué guardar y qué no, bueno, lo que no, pues, digamos, si sí se vota, Lo que sí, eh, lo que las computadoras sí dejan pasar es después trasladado a un centro de cálculo mucho más grande que está dentro del CERN, ¿ok? Donde algo así como 100 o 150 mil computadoras, porque este video también está un poco viejo, eh, reciben estos datos, como se dieron cuenta, no solo de Atlas, sino también de otros experimentos, y los guardan. Los guardan para hacer procesados de posteriormente o para hacer, eh, y mejor dicho, para ver una copia de seguridad, que es algo que también les recomiendo mucho que hagan todos ustedes con su propio computador, ¿verdad? Eh, eh, bueno, esos datos siguen fluyendo, como les dije, la cantidad de datos que se producen es enorme, tanto así que si el ser lo desconectásemos del mundo, después de unos cuantos días ya se llenaría, y no sería capaz de almacenar más datos. Una de las cosas que hacemos para evitar precisamente eso es que los datos son después distribuidos alrededor del mundo, ¿Okay? Y eso es lo que sucede aquí en la siguiente parte del video, ya está por terminar, en el que los datos son, vuelvo y repito, distribuidos a distintos centros de investigación en el mundo, eh, algunos bastante grandes, eh, en Europa, en Norteamérica, y en, en Asia, pero también muchos otros alrededor del mundo, incluido Sudamérica también. ¿okay? Lo que hace esto al final es crear una red de computadores, que es básicamente para los físicos de partículas, es como si ellos tuviesen una sola computadora global donde no importa el dentro, donde ellos estén en el lugar del mundo ellos pueden usar recursos que están en esa red en cualquier otra parte del mundo ¿okay? y no es más que una colaboración de muchísimas universidades grandes y chicas que han puesto sus recursos a disposición de la investigación científica ¿okay? ahora sí podemos pasar a la siguiente parte ¿okay? y ahora sí lo pasa entonces otra cosa que les quiero mencionar espero que, que les haya llamado la atención sobre todo porque me, me, doy, me doy cuenta que el tiempo va pasando bastante rápido pero una de las cosas que quiero, que quiero mencionarles es que en este tipo de experimentos vemos una cantidad eh, significativa de venezolanos sobre todo desde el punto de comparando con otros países sudamericanos o latinoamericanos mejor dicho entonces uno de los esfuerzos que se está haciendo y me lo traje para acá porque hace, hace un par de meses he, he viajado a América varias veces este año eh, ha sido el tratar de resumir lo que los venezolanos hemos hecho en términos de esta ciencia, en, en la comología por ejemplo, porque hay esfuerzos latinoamericanos para poder crear este tipo de colaboraciones entre nosotros y Venezuela a pesar de los problemas que tiene, a pesar de las circunstancias en las que se está viviendo, seguimos, no solamente quienes estamos afuera, sino sobre todo muchísima gente dentro del país trabajando. Este reporte lo di en, en Sao Paulo en mayo, y lo traje así como, como, como lo mostramos allí, porque quería mostrarles varias de esas puntos no todo lo que, lo que está allí concierne a esta, a esta presentación, pero era importante. Entonces, una de las cosas que les quiero eh, mostrar es que, a pesar de todo este tipo de... a pesar de toda esta situación, mejor dicho, que, que el país eh, lleva viviendo ya hace varios años, sobre todo, eh, digamos, quedémonos lo, hablando de la investigación científica, ¿ok? Al menos en mi, en mi caso. Eh, una de las cosas que ha sido importante es que los teóricos, los físicos teóricos venezolanos um, han de hecho sido muy buenos a nivel mundial. Son personas que son... Eh, su trabajo, digamos, es válido y es comparable a de cualquier otro físico del mundo. Y eso siempre nos ha tenido muchísimo orgullo. También desde el punto de vista de la computación científica, los venezolanos fueron los primeros en muchas cosas en términos de colocar internet en el país, en términos de hacer computación de alto rendimiento, en términos de crear redes eh, sobre todo viniendo desde, desde Merida, yo tengo la oportunidad de trabajar con personas quienes básicamente instalaron internet en el país, siendo uno de los primeros países de, de Latinoamérica. Entonces, tenemos esa tradición de haber sido pioneros de muchas cosas y hay gente que sigue trabajando, ¿ok? Entonces, eso es lo que más o menos expreso yo aquí y que a pesar de que la situación ha cambiado bastante obviamente desde aquellos años, eh, sigue habiendo gente que apuesta sobre todo por una cosa que es muy importante y es el tema de esta presentación y de la invitación que agradezco que se me haya hecho que es el de la educación, el de la educación para que las personas quizás no nosotros, pero los que vengan después sigan construyendo ese, ese país en concordancia con el resto de la, del, del continente, porque eso es lo importante ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven aquí, nosotros no podemos hacer esto solo y si, si, y así, si, y si así fuese, disculpen, no deberíamos porque somos una comunidad bastante grande con muchísimas ganas de aprender y que es, de hecho, una comunidad muy bonita. La comunidad latinoamericana es muy bonita a pesar de que a veces la noticia del día no suele ser esa, créanme que, que es así. Entonces, entre las varias instalaciones que, el, que nosotros a, a, mostramos ese día, está sobre todo el Centro de Investigaciones de Astronomía, que, es lo que se llama el SIDA, y entre ellas está el observatorio que está en el llano de datos. De allí mi amor incondicional a este pedacito de nuestro país, porque en Mérida también se encuentra el observatorio donde, donde mucha investigación científica se ha hecho y se sigue haciendo, incluido descubrimiento de planetas por el físico venezolano. Eh, también el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, eh, un instituto que seguro que ustedes conocen muy bien eh, y que está bastante cerca de ustedes. Y el Centro Nacional de Cálculo Científico, o oh, se calcula, que como les dije. Oh, no lo he dicho, pero en este caso era eh, el centro de cálculo de la Universidad de Los Andes que es uno de estos centros pioneros en lo que a computación a internet, eh, a transmisión de datos se refiere en el país entonces, ya vamos a llegar a lo que les venía contando <coughs> en este caso también había habido iniciativas desde el punto de vista de la educación como colaboraciones entre Europa, entre Europa y Venezuela entre Norteamérica y Venezuela para, o entre países latinoamericanos como el experimento Lago, para la educación para la diseminación científica, ¿okay? entonces, muchos, muchos temas, no solamente la física de partículas ha sido abarcada por físicos venezolanos, sino muchas otras, tanto desde el punto de vista teórico, ¿no? de aquel que, que saca sus cuentas, a aquellos que de verdad también crean cosas con sus manos, hardware y software, eh, para estos experimentos. Iniciativas como el Centro Virtual de Alto Estudio de Altas Energías, o Cebale, ya les hablaré bastante de ello, o el ICTP, Física Sin Fronteras, y cómo esto encaja dentro de ese vale y una iniciativa llamada la conga que acabábamos de, de empezar a transformar, a, a, digamos a construir, perdón, con fondos de de la Unión Europea, ¿Okay? Lo importante es que le quiero mencionar y ya iremos a los detalles es que ese vale existe ya desde el año 2014 y en esta digamos en esta tabla que está aquí de abajo hacia arriba que podemos ir leyendo donde creamos el primer eh, evento de aurora, digamos así, que la idea fue varios físicos venezolanos que vivíamos todos en este momento, en aquel momento en el CERN la gente ha migrado a otros países, eh, decidimos dar una serie de seminarios, de seminarios públicos a las universidades para dar a conocer lo que estábamos haciendo. En aquel entonces se buscaba el famoso bosón de Higgs y ese tipo de cosas, y quisimos dar a conocer eso. Esos seminarios tuvieron una, una gran receptividad, cosa que nos gustó muchísimo, y junto con colegas también de Colombia y venezolanos que migraron a Colombia en aquel entonces, creamos un curso de partículas que poco a poco, y eso ha sido los años que ven aquí, ha tenido cada vez más receptividad. de hecho ahora es un curso que se ve eh, en la Universidad de Los Andes, la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad de Oriente, eh, en, en universidades en Colombia, como la Universidad, la Universidad Industrial de Santander, disculpe, eh, y también por ejemplo en, en un par de universidades en el Perú. Ya les voy a mostrar. Poco a poco hemos subido, digámoslo así, y a mí me encanta. De hecho, este mapa está viejo porque yo acabo de volver de Venezuela. De hecho, yo estuve hace un mes allí, dando clases nuevamente. Así que el mapa, de hecho, se ha engrandecido. Como he dicho, he tenido, voy a tener que hacer este, esta lámina con otro mapa con zoom out aún mayor porque hemos sumado a México. Pero empezamos, insisto, con Colombia y Venezuela, Colombia y Venezuela y Perú. Después incluimos Ecuador, Uruguay, Argentina, en diversos programas que es básicamente una colaboración entre Cebane y el ICTP para la divulgación de las ciencias de, de la, ciencia la computación, que es lo que más hago yo, y de la física. ¿okay? Me voy a saltar algunas cosas porque me he dado cuenta que estoy bastante corto de tiempo, pero quería dejarles esta información aquí porque me parece muy, muy relevante. ¿okay? En el caso de Cevale, bueno, ¿qué es Cevale? Cevale es el Centro Virtual de Altos Estudios en Altas Energías de Venezuela. ¿okay? Y eh, aunque el nombre también, como el SER va a ser un poquito histórico, porque ahora somos bastantes latinoamericanos que trabajamos allí. Así que, digamos, aunque se, seguimos llamándolo Cevale 2B, le quitamos la parte de Venezuela para ser más inclusivo en ese aspecto. Entonces, eh, ¿quiénes somos? Digamos, y de hecho, hay varias publicaciones que, que hemos tenido la oportunidad de conocer alrededor del mundo. Somos un grupo que básicamente se interesa por la educación y la investigación científica. La idea es diseminar este tipo de ideas, diseminar este tipo de curiosidad científica y al mismo tiempo dar las clases que ya les mencionamos cómo las damos y hacer un poco de diplomacia científica también. ¿okay? Entonces, estas son fotos de varios de los de los, de los integrantes, todos en estas fotos son venezolanos, partiendo de Francisco, Bárbara, Camila, Luis, Jacobo, Joani, eh, Homero, Reina, Daniela, Ever, ¿okay? Son todos, de hecho varios de ellos estudiaron conmigo, tuve la oportunidad de estudiar con ellos, tengo la oportunidad de ser colegas de ellos aún, así que eh, encantadísimo de presentárselos, al menos en, en este momento así, porque son de verdad científicos todos de clase mundial, todos, todos, de cada uno de ellos de los que he aprendido muchísimo además. ¿no? el grupo de hecho ha crecido y aquí en este grupo también hay profesores de venezuela profesores que me dieron clases y ahora juntos eh, tenemos la oportunidad de correr este tipo de programa también colombianos que eh, de argentina personas que se han sumado estudiantes de cebale que ahora ayudan a dar las clases eh, ha sido un crecimiento muy bonito y aquí abajo también hay un link para si lo quieren ver eh, en español como le dije eh, varias universidades están allí no, tan, no solo de venezuela sino también de latinoamérica ¿Y cómo se dan estos cursos? Bueno, estos cursos es un curso que fue diseñado de posgrado, pero poco a poco lo hemos adaptado porque más estudiantes de posgrado han querido verlo. Sin ir a los detalles, lo que hacemos es dictar un curso en el que los profesores, en este caso los instructores, mejor dicho, presentan clases que tienen que ver sobre física teórica, sobre detectores de partículas, sobre aceleradores y de cómo están hechos, la tecnología que lleva por detrás, el análisis de datos, programación, cómo se hace para analizar estos datos y una serie de seminarios donde invitamos otros investigadores totalmente externos a nosotros y que hagan otra clase de física, o que incluso han migrado de la física a la industria para que le den a saber a los chicos de cómo incluso un campo que suena tan exótico termina siendo de hecho muy muy cotizado en mercados que tienen que ver sobre todo con computación. ¿okay? Entonces, les dije, eh, la, bueno, no les dije, pero la mayoría de los instructores están en Europa, también hay algunos en los Estados Unidos, y a sabiendas los estudiantes en, en Sudamérica. Entonces, así hemos ido manejando desde el 2004. Nosotros estábamos en remoto, dictamos las clases por Internet. Las clases también, que voy pasando desde 2008-2019, las clases se dan y se graban en YouTube, quedan automáticamente grabadas, lo cual ha, sido un, ha tenido un efecto muy positivo, sobre todo en la experiencia venezolana, porque los venezolanos, a pesar de que tienen dificultades con el Internet, sabidas por ustedes muchísimo mejor que yo, eh, han tenido la posibilidad de ver las clases en diferido, de verlas una y otra vez, de preguntar. De esta plataforma nos ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo y de allí que hay más de 120 horas de clase de comentarios, de discusiones y, y que además las hemos reusado obviamente en, en, en sesiones sucesivas posteriores del curso. ¿okay? Entonces también hemos supervisado a estudiantes, he tenido la oportunidad de, de supervisar a estudiantes en física obviamente, pero también incluso de, de, de carreras como lenguaje, donde eh, eh, tuve la oportunidad de, de guiar a Andrea, en este caso, estudiante de lenguas de la Universidad de Los Andes, que nos ayudó a traducir parte de las clases, y fue un trabajo bastante arduo de su parte, porque bueno, es un, un, un campo que ella no, no, no conocía, pero fue muy, muy, muy interesante en ambas partes. También he sido eh, supervisor de tesis de pregrado y de maestría para dos estudiantes, dos chicas venezolanas, ya se las voy a nombrar más adelante, Hicieron eh, tesis usando datos públicos de Atlas, que es el otro esfuerzo que yo manejo. De allí, como les dije, la importancia entre ser parte del Open Data de Atlas y de Ceballe ha sido bastante bueno porque me ha permitido usar recursos del uno para usarlo en el otro. También hablamos mucho sobre outreach, digamos, sobre visitas virtuales, que le llamamos. Es decir cuando, Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora con ustedes, pero en tiempo real, hablando con estudiantes también de Latinoamérica, y no solamente, también estudiantes de básicamente de muchos países del mundo. En su, en su lenguaje o en inglés cuando hace falta eh, y bueno, esto ha, ha crecido año tras año, más y más eventos todos hacemos Ed, hemos tenido la oportunidad de, de tener eh, reseñas en la prensa tanto nacional como internacional eh, quizás ustedes vieron alguna vez eh, la entrevista con la BBC pues, eh, entrevistas en televisión, etcétera donde hemos contado esta historia desde diversos ángulos y tratar de, de diseminar aún más lo que hacemos ¿okay? y bueno desde hace ya varios años, yo he sido eh, el diseñador, como digo aquí, supervisor de varios proyectos de estudiantes de verano en el SURF. El SURF tiene un programa de becas que cada año, por dos o tres meses, estudiantes de, insisto, de todos los países del mundo, vienen acá, incluidos venezolanos, Vienen acá y son supervisados por científicos del CERN. En mi caso a mí no me, digamos, no lo voy a dar a un pobre venezolano a que tenga que supervisarlo yo. No, eh, la idea es que, se, digamos, que uno interactúe con una, otras nacionalidades. Y me ha tocado o he tenido la oportunidad de supervisar estudiantes venidos de, de, de Georgia, de Montenegro, de Kazajstán, de Rusia, de China, de los Estados Unidos. Y es una, es una experiencia de verdad bastante enriquecedora. También he corrido workshops aquí en el CERN o en el ICTP y el INFN en Italia para estudiantes universitarios allá y, como les dije, también en muchos países latinoamericanos. Cada año tengo la, la fortuna e insisto en ello de poder hacerlo en un país más. Aquí les presento y también les dejo un link de la historia de Isquia, en el, al, digamos arriba y de María abajo, estudiante de maestría y de pregrado en aquel entonces, respectivamente, quienes hicieron tesis conmigo, co-tutoriales obviamente con profesores locales, con profesores de la Universidad Central de Venezuela, eh, Haciendo física de partículas, usando datos públicos, algo que se ha hecho por primera vez en el mundo. Eh, en el caso de Atlas, sí, quiero decir que usando datos de Atlas. Pero en el caso de Venezuela, incluso, eh, digamos, por las diversas situaciones que hemos sucedido, que hemos tenido que, que vivir, eh, por ejemplo, Ischia vive en Argentina. Ischia hizo su defensa de tesis de Argentina mientras yo estaba en Suiza, mientras los profesores estaban en Caracas. Y ese tipo de flexibilidad que la universidad que Venezuela misma ha presentado, Dada la situación, incluso nos hace entender que nosotros tenemos un gran potencial, porque no nos quedamos en el que, ok, si no se hace del modo tradicional, no se hace, ¿no? Hemos evolucionado, usado las tecnologías que tenemos a la mano, el tiempo que tenemos a la mano, los recursos, así tampoco, para seguir generando conocimientos, para seguir generando profesionales. Ya me he alargado bastante y disculpen, pero bueno. Ya estoy terminando. Aquí les quería mostrar, por ejemplo, cómo ha crecido esa experiencia de eh, de Vale junto con la colaboración del programa de Física Sin Fronteras o Física Without Frontier del ICTP, donde con recursos del ICTP nosotros vamos a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Ecuador, a Argentina, Uruguay y este año a México también, dictando clases de física, de computación, pero también dando seminarios públicos. Por ejemplo, yo he dado seminarios públicos sobre Smart Cities, sobre cómo construir Smart Cities, sobre por qué es importante el open data, el open access, el open software, ¿sí? De ahí también mi incursión dentro de Creative Commons en Venezuela ha sido precisamente el inculcar esa cultura del acceso abierto, el acceso abierto y reconocido, que es muy importante, entre científicos, entre profesionales. Entonces, bueno, aquí hay una serie de fotografías, solamente para darles un último paso y termino, donde está la sala de control, aquí les presento, por ejemplo, a Reina, una muy buena amiga y colaboradora con la que jugado muchísimos proyectos, eh, Carlos, de Colombia, de Bogotá, con el que también trabajamos mucho, y Daniela, eh, más joven que todos nosotros también, ella estudiante de la, de la Universidad Central, eh, perdón, de la, de la Universidad de Los Andes, y ahora trabaja acá en el CERN. Eh, varios artículos donde se ha presentado este, este esfuerzos dando clases, por ejemplo, en Caracas, en la Central, en el Simón Bolívar ya hace años, en 2017, como decía, simón Perú. Eh, aquí estuvimos por ejemplo en el SIDA, en Mérida, eh, una vez más la Simón, la central. En, en la defensa de Tesis de María tuve la oportunidad de estar presente, ¿no? a diferencia de Conisquia. Eso ha sido también muy bonito. Bastantes workshops en distintas ciudades, insisto. Eh, hay varios links abajo para que lo puedan ver con calma. Aquí por ejemplo estuve en Bucaramanga, eh, eso fue el año pasado. Una vez más en el SIDA desde el Parque Central, tomando una fotografía, para después ir a clases en Caracas, donde como ven, de hecho, el grupo en vez de hacerse más pequeño, se ha hecho más grande, cosa que nos enorgullece y nos alegra muchísimo, porque a pesar, insisto, de las situaciones, los estudiantes siguen estando allí, nuevos estudiantes se suman, y los grupos de hecho, con estos workshops, ha crecido en vez de disminuir, que es una constante contraria a lo que se ha sucedido en términos globales en las universidades del país. Eh, tanto así que por ejemplo en ese año estuvimos en un salón aquí todo pasando bastante calor y no cabíamos todos en un solo salón de clases así que en otro salón de clases a 45 metros de distancia estaba el resto, esto ocurría al mismo tiempo es decir, dando clases de uno, les decía qué íbamos a hacer, corría al otro salón de clases hacíamos lo mismo y esa, esa dinámica que pocos a veces me creen y que al mismo tiempo los estudiantes son quienes me dan los ánimos, no solamente a mí sino a los profesores. Que, abren el laboratorio, los técnicos, un montón de gente que está detrás y que actualmente no aparece en las fotos, que me ayuda a correr este tipo de programas aquí. Bueno, también como les dije, en, en Colombia, eh, incluso apariciones junto con Eduardo Sánchez de Cabezón, algunos lo habrán visto, tiene su propio canal de YouTube, cientos de miles de seguidores, es un divulgador científico de clase mundial, lo considero también un amigo, eh, y, y bueno, tener la oportunidad, por ejemplo, de compartir eh, espacios con él ha sido impresionante con todos los profesores que estaban allí, obviamente. Eh, entonces, sin ir a más detalles, vale se ha convertido en esta excusa, que lo llamamos así en un principio, en una excusa de nosotros para seguir en contacto con el país, para seguir en contacto con los profesores, con los estudiantes, y al final siguió, o al final no, o siguió creciendo de un modo en el que se convirtió en un proyecto latinoamericano que ahora se va a extender a un proyecto que se llama La Conga, que es para crear un máster eh, en varias universidades de, de, de Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, eh, y bueno, ya se me escapa el tiempo y disculpen, pero lo que quiero darles a entender es que siguen habiendo todos estos esfuerzos, de hecho son cada vez más tanto así, no solamente para apoyar a los estudiantes y aquí les quería dar un bonus, como dice eh, de un programa que también hicimos dentro de, de, del ICTP que es uno de los para los que trabajo, como les mencioné en el que ha sido apoyar no solamente a los estudiantes, sino en este caso a los profesores entonces hemos eh, generado becas para profesores universitarios, y esto se llamó hace ya unos meses este año, para profesores en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, y en la Universidad eh, de Los Andes, disculpe. Eh, inicialmente, porque es un proyecto bastante piloto, que el ICTP aceptó hacer con nosotros en una, manera, en una escala pequeña y ver cómo surgía, nos fue bastante bien, eh, nosotros conseguimos 27 aplicaciones, o sea, profesores que aplicaron para conseguir para, digamos, para esta beca, que es sencillamente una beca, como si fuese estudiantes pero es decir, en este caso son los profesores, para incentivarlos a que se queden en el país, a que sigan dando clases, a que sigan haciendo lo que ellos aman hacer, pero obviamente eh, ayudándolos. ¿okay? Esa fue la idea. 27 profesores eh, postularon, eh, cuatro eran los que iban a ser galardonados, ¿okay? y se los presento acá. Son el profesor Humberto, el profesor Misael, la profesora Gloria, el profesor eh, Kai, quienes eh, fueron ganaronados con, con, con esta beca para, básicamente, apoyarla. Profesores que mostraron y muestran todos los días, así como muchos otros. Obviamente, era una beca y había que discernir entre un grupo grande de profesores. Lo hizo, de hecho, lo debo decir, también un, un consejo externo de nosotros. No tenemos no, no la participación en la selección. Eh, eh, debo decir que incluso varios de estos profesores que están en esta fotografía me dieron clases a mí mismo cuando estaba en la universidad. Entonces este tipo de iniciativas que continúan, como se dieron cuenta, gracias a instituciones multinacionales, quienes han reconocido el esfuerzo que hacemos dentro de CEVAL y fuera de él, y nos apoyan con este tipo de ideas. ¿Okay? Aquí termino, también aquí les dejo la presentación, este link los lleva a, esta, a estas láminas, a estas slides que les estoy presentando, así que no, no duden en, en consultarlas, insisto, en comentarlas, en criticarlas, en, bueno seguro me faltó un acento eh, no sé, si a ustedes les parece pertinente son más que bienvenidas realmente y bueno, una vez más muy agradecido con ustedes por su atención gracias por estar allí eh, gracias por la invitación espero estén, seguro que estén teniendo un evento magnífico allí y, y espero verlos de nuevo o mejor dicho, espero verlos al menos yo a ustedes eh, en una próxima oportunidad que esté en el país